Buenos días amigo amiga, bienvenido un día más a Historia de los Valores de Éxito. Hoy vamos a hablar de una persona, de un psicólogo, de un referente en psicología educativa, es el señor Bernabé Tierno. Bernabé Tierno nació el 7 de mayo de 1940 y falleció el 8 de julio del 2015. Psicólogo, pedagogo, psicoterapeuta, con más de 167 libros editados, actualmente puedes adquirir, por supuesto, nos ha dado un, un abrazo de, de amor y de esperanza para, para todos vosotros. Bien, hoy en concreto he elegido un libro, Conseguir el éxito, de Bernardo Tierno. Y te preguntarás por qué he elegido este libro concretamente. Hablar de éxito ahora es casi un poco, incluso, contraproducente. O por lo menos podrás pensar eso. No, en absoluto. El éxito puede ser simplemente ese, ese alta de un familiar que ha estado medio mes, eh, precisamente, ingresado. Eso ya es un éxito. La vida es un éxito. Por lo tanto, hay que, festejar, hay que festejarla, hay que agradecerla. Bernabé Tierno ha hecho eh, una labor que quedará para posteridad, con más de 167 libros. Este libro en concreto, no, no, no se puede hacer un resumen de este libro en un solo vídeo, porque sería saltarme un montón, un montón de información. Yo este libro lo tengo desde más o menos 1 de septiembre de 2012. Es un libro para consultar a diario, es una guía, de hecho lo pone bien claro abajo, la guía definitiva para triunfar en la vida. En estos momentos en los cuales puedas sentirte perdido, asustado, en los cuales estás confinado en tu domicilio, creo que lo más inteligente es formarse, es reaprender, es reagrupar ideas, conceptos, dinámicas, ejercicios que te ayuden a ser más resistente, más persistente y que te ayuden a recolocar, perdón, a recolocar tus valores y ponerlos todavía más en alza. Es un momento en el que la formación es un paso idóneo para resistir, adaptarse, continuar en esta lucha contra ese bicho, entre comillas, que nos está afecta afectando a todos mundialmente. No solamente es China, no solamente es Alemania, Italia, Francia, España, Inglaterra, Tokio, es todo el mundo. Entonces, por esto como te comento, creo que lo que voy a hacer va a ser eh, primeramente un vídeo sobre este libro Pero lo voy a poner en tres o en cuatro partes No sé, no te voy a decir cuántas porque sinceramente no lo sé Voy a ir viéndolo contigo y voy a ir entregándotelo a ti ¿Qué son cuatro partes? Pues son cuatro partes Que son tres? Son tres, no importa Voy a explicarte paso a paso a partir del preámbulo de hoy eh, las dinámicas de este libro lo que lo, Toda la enjundia que tiene este libro Para que puedas utilizar Por lo menos lo que ves Luego ya lógicamente lo suyo es que Lo adquieras, claro que sí Porque palabra a palabra tampoco va a ser Sin embargo voy a extraer lo más importante Dentro de Dentro de de todo lo que es importante en este libro que es que realmente no tiene desperdicio no hay manera de hacer un resumen del libro precisamente por eso porque todo absolutamente todo absolutamente cuenta eh, gracias bernabé tierno por habernos dado este legado de este y 166 libros más pues sin más preámbulos eh, un abrazo a todos y vamos a por ello Bueno, pues tenemos aquí, como hemos dicho, eh, conseguir el éxito. Guía definitiva para triunfar en la vida. Bueno, pues Bernabé Tierno en este, en este caso en concreto nos hace un regalo, porque este libro realmente es un regalo absoluto. Eh, cómo potenciar las cualidades personales, cómo sacar partido a nuestro tiempo, cómo ejercitar la voluntad, cómo aprender de nuestras experiencias. En definitiva, todos los aprendizajes que hay en este libro son válidos para que tengas éxito en tu plano personal, profesional, y además una satisfacción individual más allá, algo muy espiritual, algo muy lleno de, de paz interior. ¿Por qué? Porque este libro te va dando una energía muy tranquilizadora, porque sabes consecuentemente que siguiendo esta guía, por eso se llama efectivamente guía para triunfar en la vida, guía definitiva para triunfar en la vida, te cubre todos los planos. Me es poco fácil hacer un resumen de este libro, sinceramente creo que solamente en un, en un vídeo no va a ser posible porque es muy denso, muy, muy aprovechable, muy práctico y muy paso a paso. Entonces, intentar resumir algo que ya está resumido es, es que es muy poco fácil. Por lo tanto, creo que lo mejor será hacer diferentes vídeos acerca de este mismo libro y dejártelo todo bastante, bastante fácil para que lo adquieras y además lo tengas como un libro de trabajo que yo no lo veo como un libro de trabajo, o sea es maravilloso todo lo que dice el libro, no lo siento como un trabajo, lo siento como unas vacaciones, ¿no? Sin embargo, es importante eh, que tengas en cuenta que te da eh, una brújula de tu ruta a seguir. Entonces, vamos a ir haciendo pequeñas eh, reseñas del propio libro para que vayas teniendo una idea y al final te hagas un mapa, un mapa global de él, que, que lógicamente al comprarlo podrás desarrollar eh, paso a paso, de forma conceptual y práctica, cada eh, mención que él te hace. Así pues, vamos allá. En el capítulo 1 nos habla cómo son las personas de éxito. Sin embargo, para que te hagas una idea, antes de empezar esto, te dice claramente cómo leer este libro. Te dice, según me ha reconocido la mayoría de los lectores con los que puede intercambiar opiniones, lo más provechoso es leerlo una o dos veces por completo y desde el principio. Para tener una idea clara y general de las claves de éxito y después sin prisa y con conciencia, o a conciencia, trabajar todos y cada uno de los capítulos. Y te dice además concretamente no más de uno por semana y realizar las fichas de trabajo personal en cuaderno adicional aparte. Sí, porque efectivamente además tenemos un cuaderno eh, adicional aparte para que tú puedas trabajar. Curiosamente, es que te lo da muy mascado. O sea, Bernabé te lo da muy mascado. Este señor eh, es de un generoso tremendo. Al final del libro, la página 197, tienes el cuaderno de crecimiento personal. Y aquí te explicita todavía más en detalle. Y encima, al finalizar, en la página 201, te dice 170 citas para conseguir el éxito. Que dura varias páginas, lógicamente. Te voy a reseñar algo que está por el final, pero para que también te hagas... Sea que te resuene un poco, dice ser uno mismo, hacer lo que es debido según nuestra escala de valores y después tener lo que tanto deseamos es gratificante. Sin duda ser nos da mayor entidad y peso específico que aparentar. A menudo la gente intenta vivir su vida al revés, intenta tener muchas cosas o tener más dinero con la intención de poder hacer lo que de verdad le gusta y así ser más feliz pero la manera en que suele funcionar es la contraria. Primero debe ser la persona que tú eres de verdad y luego hacer lo que tengas que hacer para obtener lo que quieres. De Margaret Young. Esto, esa, este libro tenían que haberlo aconsejado en los cursos obligatorios de EGB, de BUP, de code de universidad, de... Me da igual cómo lo llames ahora. El caso es que no tanto mazocote, aburrido y denso para que hagas esos resúmenes que se te pedían antes, ¿no? En literatura y demás. Sino libros que realmente valgan la pena. O sea, este libro... Si yo me hubiera leído este libro con 16 años... Bueno, ¿qué digo con 16? Con 13 años. ¿eh? Después de morir mi padre y no tenía... Estaba más perdido que perdido. Yo le hubiera agradecido horrores. Horrores. Por eso creo que es muy importante para cualquier coach, cualquier emprendedor, cualquier eh, consultor, cualquier persona que desee prosperar en cualquier rama, en cualquier nicho, en cualquier mercado, que tenga una base de conceptos teórico-prácticos para conocerse a sí mismo en primer lugar y después para ahondar hacia dónde se quiere dirigir. Pero partiendo desde eso, desde lo que acabamos de ver, es decir, primero ser y después tener. Sin embargo, nuestra cultura, nuestra sociedad, a la que nos han inculcado evidentemente por beneficiar a otros, es el tener, para que así seas consumista, para que así compres, para que así, para que así. Da igual si tú eres un ser vacío, el caso es que si tienes una hipoteca a 40 años y un Mercedes, pues al banco le viene maravilla, por ejemplo. El éxito, una cuestión personal. ¿Cómo son las personas de éxito? Aquí nos habla, aquí nos habla precisamente cómo son las personas y las dividen en dos categorías, en quienes se mueven para obtener el éxito y quienes se mueven para evitar el fracaso. Esto es esencial, esto es importantísimo pero lo tengas en mente. Yo creo que no había oído en mi vida, hasta hace poco, eso de las personas que se mueven para obtener el éxito, vale, perfecto, coherente, lógico, pero las que se mueven para evitar el fracaso. Las personas que se mueven para obtener el éxito son personas positivas, con una actitud mental positiva, y evidentemente quieren, quieren llegar al éxito. Sin embargo, los que eh, se mueven para evitar el fracaso, pues... Son personas ansiosos, atemorizantes, son personas que se paralizan y, y que no quieren fracasar. Es que eso de no querer fracasar ya es un fracaso. Porque parte, de, parte del éxito está el fracaso. La conducta motivada de un hombre rico es siempre esa tendencia al éxito. Nos habla de una fórmula, del motivo del éxito, la expectativa del éxito, el incentivo del éxito, el motivo de evitar el fracaso, las expectativas que tiene un sujeto de evitar el fracaso. Y nos habla de una fórmula que es la que Bernabé entiende como bueno la tendencia para lograr el éxito. Si te la cuento te voy a hacer un lío, mejor es que la leas tú. Bueno amiga amigo espero realmente que que para abrir boca con este primer vídeo ya tengas la curiosidad suficiente como para satisfacer tu curiosidad y tus ganas de aprender y de lógicamente readaptarse a las situaciones de todo tipo como la que estamos viviendo y esto es esencial para tu éxito personal porque como siempre te digo el éxito es el éxito a tu medida un abrazo y hasta la siguiente acuérdate de suscribirte a este canal para permanecer actualizado a las siguientes historias de los valores de éxito un abrazo hasta la siguiente